Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy veremos el tema de reacciones y síntesis de alquinos. Ya hemos visto cómo se comportan los alcanos y los alquenos. Es el turno ahora de los alquinos. No siendo más, comencemos. Bien genios, tenemos estas reacciones que aplican para los alquinos. Tenemos la hidrogenación, la halogenación, la hidrohalogenación, la hidratación. En la número 5 tenemos la hidroboración oxidación, ozonólisis y por último oxidación con permanganato. Vamos a analizar cada una de ellas para entenderlas mejor. Veámoslas. Comencemos con esta primera reacción, hidrogenación. Tenemos lo siguiente. Tenemos un alquino, no olviden que un alquino debe tener tres enlaces triples, en este caso de carbono y carbono y tenemos una cadena R1 R2 pegada a ambos lados vamos a ponerlo a reaccionar en presencia del hidrógeno y con catalizadores que pueden ser paladio o platino el hidrógeno va a cada uno de estos enlaces y lo rompe quedando un hidrógeno a un lado y un hidrógeno al otro para que pase de un triple enlace a un doble enlace, ahora bien Miren que los hidrógenos quedan de forma diagonal, uno está a extremo y el otro también. Esta es una configuración de tipo trans, pero podemos utilizar también el hidrógeno en presencia de este catalizador, que se llama el catalizador de lindar ¿Y qué es lo que ocurre? Miren que ahora los hidrógenos no están a extremo a extremo, sino que quedan en la parte baja, están ahí. Entonces quiere decir que tenemos una configuración de tipo cis entonces cis para acá y trans de esta manera ahora hagamos este ejemplo vamos a ponerlo a reaccionar con el hidrógeno y vamos a decir que lo reaccionamos en presencia de paladio. entonces ya sabemos un hidrógeno va acá y el otro hidrógeno va acá pero para que veamos la configuración entonces vamos a poner CH3 C ya sabemos que es doble enlace CH2 y CH3 ponemos el hidrógeno acá y el otro hidrógeno acá, lo podríamos poner aquí en la cadena pero solo es para que veamos cómo se ven ubicados estos hidrógenos, porque tiene una configuración de tipo trans, ahora cómo se llama este compuesto, entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 2 tenemos el alquino, o sea que tenemos el 2 y son 5, o sea que sería el 2 pentino, este es el nombre. De esta reacción que se da en este alquino en presencia del hidrógeno Veamos una siguiente reacción Tenemos ahora la halogenación y hidrohalogenación Cuando hablemos de halógenos vamos a hablar de lo siguiente Vamos a hablar de este X que está acá Y podemos trabajar con varios halógenos como son el cloro El bromo El yodo Todos son halógenos Ahora bien ¿Qué es lo que ocurre? Es similar a lo que ocurre con la hidrogenación. El X va a cada uno de estos dos carbonos y desestabiliza el doble enlace, pegándose a un lado y al otro. Entonces pues aquí podemos ver cómo quedarían los halógenos. Ahora, veamos qué pasa con la hidrohalogenación. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya no solamente está el halógeno, sino también el hidrógeno. Entonces tenemos el HX. Tenemos dos casos para hacerlo. Digamos que aquí vamos a trabajar solamente con cloro y con yodo y con bromo, ¿cierto? Pero aquí vamos a hacer una pequeña variación. Cuando trabajemos con el ácido bronhídrico, vamos a trabajar en presencia de peróxidos. Bien, ¿para qué es esa diferencia? Cuando pegamos acá, el hidrógeno va para un lado y el halógeno va para el otro. Entonces podemos ver este tipo de estructura. Cuando hablamos de peróxidos ocurre lo contrario. El hidrógeno ya no se pega a este lado, sino que se pega a este otro. Y el bromo queda de esta forma. Y esto lo hace por la ayuda del peróxido. Por eso los hidrógenos quedan de esta manera y el halógeno, en este caso sería el bromo, quedaría de esta forma. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Cuando tenemos el halógeno sin ningún tipo de catalizador y el ácido bromhídrico cuando trabajamos con Veróxidos. Veamos las siguientes reacciones Genios, continuando tenemos ahora la hidratación y la hidroblación oxidación En la primera tenemos lo siguiente Vamos a trabajar con el ácido sulfúrico y en presencia del sulfato de mercurio ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre una hidratación Al hablar de hidratación estamos hablando de que vamos a adicionar iones de hidrógeno y de OH pues ¿Qué es lo que ocurre? Vemos acá que se ingresa el hidrógeno y el OH ya no está el triple enlace sino un doble enlace pero se empieza a desestabilizar este compuesto entonces ¿qué es lo que ocurre? este hidrógeno pasa a este lado de acá para que este oxígeno convierta en un doble enlace y esto lo podemos ver que tiene una estructura muy similar a una acetona o una acetona ahora ¿qué es lo que ocurre acá? con respecto a la hidroboración y oxidación tenemos el hidruro de boro y lo ponemos a reaccionar en presencia del H2O2 y OH- también ocurre la misma hidratación pero ahora lo contrario miren que el doble enlace se genera en este extremo a diferencia del ácido sulfúrico miren que se va generando este, esta estructura y vemos que se unen dos hidrógenos a estos lados y esa estructura es una estructura de un aldeído. O sea que tenemos estructura de cetona, cuando tenemos de esta forma, tenemos estructura de aldeído cuando queremos de esta manera. O sea que estas dos reacciones son muy importantes para saber orientar qué es lo que nos interesa, queremos cetonas o queremos aldehídos Veamos las siguientes reacciones. Para cerrar esta parte de reacciones tenemos ahora la ozonólisis y oxidación con permanganato. En la primera tenemos uso del O3 y el H3 o más. ¿Qué es lo ocurre? Lo ocurre lo siguiente, se parte este triple enlace para abrir dos compuestos. Entonces va a ir O a un lado y OH. Y lo mismo ocurre para el otro lado. Entonces se parte y me genera estos dos compuestos. No olviden que el R1 es diferente a este que está acá. Entonces tenemos aquí los ácidos. Entonces acá tenemos ácidos. Tanto para un lado como para el otro También puede ocurrir lo siguiente En vez de tener R2 vamos a tener el hidrógeno Y hacemos la misma reacción en presencia de O3 y H3 o más ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ya no vamos a generar lo mismo ¿Por qué? Se rompe la cadena, se genera el primer ácido Y como tenemos este hidrógeno, se va a liberar ese hidrógeno que quedaría el hidrógeno y se libera, se genera CO2 entonces a diferencia de esta cadena que tiene R a ambos lados cuando tenemos en vez de R2 tenemos hidrógeno vamos a generar hidrógeno y dióxido de carbono ahora, ¿qué pasa con el permanganato? es una reacción muy similar a la del O3 ¿y por qué es esto? no olviden que el O3 significa ozono, problema ozonólisis miren, se parte la cadena y se generan otra vez dos ácidos y ocurre lo mismo, si yo pusiera acá la cadena con hidrógeno y utilizo también el permanganato voy a obtener también lo mismo que tenemos acá hidrógeno y dióxido de carbono o sea que podemos obtenerlo a través de ozonólisis o a través del permanganato de potasio que es el kmno 4 veamos ahora las síntesis que existen para los alquinos que es la forma de generar estos compuestos, veámosla. Ahora continuemos con la parte de síntesis, para la síntesis de alquinos tenemos lo siguiente, tenemos como primero la formación del acetileno, segundo formación de iones de acetiluro, tercero alquilaciones de iones de acetiluro y último la deshidrogenación de halogenuros de alquilo. Vamos a ver cómo se llevan a cabo estas síntesis, veámoslas. Tenemos esta primera forma de síntesis, la formación del acetileno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos formas de hallar o convertir a acetileno. Una a través del carbón y otra con el gas natural. Con el carbón, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el carbón y lo podemos reaccionar con el óxido de calcio. A una temperatura muy elevada, que es alrededor de 2.500 grados centígrados, se va a generar el carburo de calcio, Ahí se genera monóxido de carbono ¿qué nos interesa de aquí? el carburo de calcio pues tenemos el carburo acá ahora lo ponemos a reaccionar con agua y se rompe el enlace del carburo de calcio generándose el acetileno y por último este agua me genera el hidróxido de calcio Entonces podemos obtener a partir del carbón también acetileno. Ahora miremos con el gas natural. Tenemos, en este caso tenemos el metano y lo ponemos a reaccionar a una temperatura muy elevada de 1500 grados centígrados. Se rompen esas cadenas generando una cadena de acetileno. Pero miren que para que ocurra esto necesito dos metanos para que se unan esos carbonos y se pueda generar ese triple enlace y por último se va a generar aquí el hidrógeno que se desprende de ese rompimiento del enlace del metano veamos una siguiente síntesis continuando con la síntesis tenemos la formación de iones de acetiluro y la alquilación de iones de acetiluro si vemos bien ambas se complementan entonces es como decir que tenemos una misma reacción qué es lo que debemos hacer primeramente digamos que tenemos este alquino, ¿sí? Tenemos con una cadena de H y la vamos a proaccionar con este amino de sodio o sodioamina. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se desestabiliza este hidrógeno, se libera para generarse el amoníaco. ¿Y qué es lo que pasa? El sodio reemplaza este hidrógeno quedando este compuesto. Ese se conoce como el acetiluro. En este caso sería acetiluro de sodio. Bueno. Respectando este sodio ahora si en vez del hidrógeno que está acá tenemos una cadena de otro alcano y lo ponemos a reaccionar con la aminosodio o sodioamina aquí no va a haber reacción la única forma de que haya reacción es que haya una cadena en la cual se alimente con hidrógeno ahora ya tenemos la formación del acetiluro, primeramente debemos tener este compuesto, ya con el acetiluro ahí procedemos a unir este aluro de alquilo, ¿y esto para qué? Este R va a unirse a este carbono y el sodio se va a liberar para unirse con el halógeno, Entonces, este R pasaría acá Y por último se generaría este NAX Veámoslo con un ejemplo Tenemos aquí propanuro de sodio No olviden que es un acetiluro Y lo vamos a reaccionar con brómulo de metano Entonces ya sabemos ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? El CH3 se va a pegar a este lado Y el sodio se va a liberar para unirse con el bromo Entonces nos va a quedar de la siguiente forma CH3 c y se une este CH3 más que daría en este caso NaBl, que es una sal, no olviden que este sería el bromuro de sodio, y aquí pues ya tenemos Un, 2, 3, 4, tenemos en la posición número 2 que tenemos el alquino, o sea que este sería el 2 butino, y este es el bromuro de sodio. Para cerrar Veamos la cuarta síntesis de alquenos. Cerramos lo que tiene que ver con síntesis de alquenos. Tenemos la deshidrogenación de dialogenuros de alquilo. Primeramente vamos a partir con un alqueno. Y lo vamos a poner a reaccionar en presencia de un halógeno. En este caso, X2. Ya sabemos que puede ser cloro, bromo, yodo. Bueno, hacemos lo siguiente. Rompemos el doble enlace y se va a unir un halógeno a un lado... Y el otro al otro. Quedándonos de esta forma. Ya no estaría un doble enlace. Sino una cadena lineal. De un alcano. Pero ya tendría dos halógenos. Ahora qué hacemos. Vamos a eliminar uno de esos halógenos. en este caso Vamos a eliminar este halógeno. Utilizando el hidróxido de potasio. O KOH. Alcalino. Para qué Para que volvamos a reestructurar. Este doble enlace. Quedándonos solamente un halógeno. Y ahora un doble enlace. Teniendo este doble enlace, solamente nos falta esta, este halógeno. Entonces, ¿por qué se llama deshidrogenación de dialogenuros? Primeramente partíamos de dos halógenos para luego dejar solamente uno. Y ahí sí, cuando tenemos un solo, un solo halógeno, vamos a utilizar la a amino sodio o sodioamina para que nos genere el... Entonces, ¿qué le ocurre aquí? Ponemos a reaccionar esta cadena, se nos va a liberar este X para que se genere la cadena del, en este caso sería, no olviden que está el R2, se liberaría y nos quedaría este NAX. Porque se libera el halógeno generándose esta sal. Veamos el ejemplo para que quede más claro. Tenemos aquí la cadena doble enlace alqueno. Empezamos por la primera parte. Vamos a adicionar el bromo. Entonces nos quedaría CH3, CH. Ponemos bromo acá. CH2 y bromo. Hemos partido el doble enlace. Ahora lo vamos a poner a reaccionar con quién. Con el KOH. Se libera un bromo. Entonces digamos que se libera este. Y nos va a quedar CH3, CH doble enlace CH2Br como podemos ver, miren que está 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 quiere decir que el carbono está bien y ahora lo ponemos de nuevo a reaccionar pero ahora con el NaNH2 con el amino de sodio el bromo se libera y nos va a quedar CH3 CH triple enlace acá liberándose este hidrógeno de acá y aquí nos quedaría el hidrógeno y nos quedaría el NaBr. en este caso tenemos que ya se encuentra bien la estructura de nuestro alquino y se generó la sal en este caso del bromuro de sodio con esto se generó la sal del bromuro de sodio. Con esto damos por concluido esta parte de reacciones de alquinos, la próxima semana vamos a ver dos videos, el miércoles veremos un video que tiene que ver con toda la parte de nomenclatura de aromáticos y el día sábado veremos todo lo que tiene que ver con las reacciones de los aromáticos, no se lo pierdan y muchas gracias por estar acá. La próxima semana continuaremos